¿Qué haces aquí? Oye, antes que nada, o sea, venía a decirte una sola cosa en el que no tenía intenciones de obligarte a nada, ¿sabes? O sea, simplemente lo que sé es que al verte me llevabas y me traías a salvo. En fin, o sea, ahí te dejo las cartas sobre la mesa. Si no es nada que decirte, pues, te la dejo ahí, así que, chao. Espera, ¿qué harás mañana? ¿Qué tema tiene mucha tela que cortar? Um, bueno, nada pues, pero podríamos ir a Wakey. ¿Te gustaría? Está bien, entonces nos vemos mañana. Okay. Chao. Nos vemos mañana. Ok. Qué loco, vale. O sea, después de todo lo que leí, ¿y aún así quiere hablar conmigo? No entiendo, pero bueno. Pero o sea, aquí te yo me pregunto. Este tema tiene que contar. Leo. ¿Te verdad es que no entiendo. O sea, después de todo lo que leí tiene que significar algo, ¿no? O sea, porque si sí? estoy interesada, porque hablar conmigo mañana. De veras no sé, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar mañana. Ok, está bien Ya va, ¿qué es esto? Que no, que ahora no puede. Vale, que es La volvió a hacer oh, vale. ¿De, amor, de amor, de amor, de amor, de de ser humano pues mí mí me llamé. Mil Reproduce. ¿Cómo se llama? Morty on the scene. Gris emperatriz. Ya. Yeah. Uh. Ahora sí. Gris emperatriz. Gris, emperatriz. Gris emperatriz. Para ti, pues. Morty on the scene. Lady. Me fui de aquí. Ya. Yeah. Como si nunca fuiste razón, ya que jamás te importó. Haré el trabajo por ti, como si jamás dejaste dolor aquí si de color favorito. Al final te convino ese gris. Como si jamás fijé mis ojos claros en ti, mujeres, como al atardecer que nunca vi. Como lo más hermoso que pensé haber visto de ti, desapareció sin dejar rastro de mí. Ya que cantaré por mí, mis sueños. Fueron los primeros. Por estos sabernos, ni tus ojos con tu voz. No seré más sus señuelos. Con decoro, espero no verlos. En años luz cruz, ya no cargaré para saber si estás bien o mal. Si un invierno en tu arena y ven, podré irme de una vez para no volver a verte jamás. Ya no tengo el tupel, año 23 para verle coyunturas testarudas de duda. Pregunta usted quién tendría la cura, ni siquiera entre internet y ve De ahora esta corona no es tan cruda, aún duda si sí, por desliz te abruma. Issue of a self esteem, believe in dreams. Y en Waikiki, por ejemplo, junto a mí, usted sería Mavericks. Desde aquí, gris emperatriz, y cantaré por mí mis sueños. Pero los primeros por estos sabernos ojos con tu voz, no seré más su señuelo, con decoro espero no verlos, en años luz cruz, no cargaré para saber si estás bien o mal, si un invierno en tu que va, si fui capaz de amarte con tu vaivén, podré irme de una vez, para no volver a verte jamás, ya no hay más acertijos, mejor prendido sin candela, si hubiera valido, heredito en darle sentido a cada uno de mis latidos, para ti, utilería mi castigo, la abstinencia, no calla que se vaya de aquí, terapia peruyentar, espejismo se tiene, streetish, is she is the triple six piece, así habla conciencia gris emperatriz cantaré por mí mis sueños fueron los primeros por esto sabernos y tus ojos con tu voz no seremos sus señuelos con decoro espero no verlos en años luz cruz ya no cargaré para saber si estás bien o mal Si un invierno en tu en que va si fui capaz de amarte con tu vaivén podré irme de una vez para no volver a verte jamás capaz de amarte más que mi propia existencia urgencia ya es me obvia esta evidencia si me tenía en custodia tu existencia méritos se llevan todas tus paranoias es la sentencia que no odia al tiempo como contingencia pero solo la reflexión será sobre la secuencia la like a man dice, is let it be, please me estás alcanzar Minor peace y si la gris